¿Qué mejor lugar para hablar de algoritmos que YouTube? Los que suben vídeos a YouTube saben que es muy difícil entrar en el sistema de recomendaciones y que deben trabajar muy duro para ello. Hay quienes dicen que se puede trucar al sistema de recomendaciones, pero realmente ¿cómo funciona este sistema?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 En este canal vamos a hablar sobre inteligencia artificial, algoritmos, datos y todas esas cosas que seguramente te interesan pero son difíciles de explicar. Así es, porque en el capítulo de hoy vamos a hablar de sistemas de recomendación. ¿Qué es un sistema de recomendación? Es un algoritmo que permite relacionar datos y sugerirte otro contenido parecido. Si te interesa, puedes suscribirte a este y a otros capítulos en este canal. En los capítulos anteriores hablamos de dos tipos de inteligencia artificial los sistemas de aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural Hoy vamos a hablar de un tercer grupo que son los sistemas de recomendación Los sistemas de recomendación son conocidos también como sistemas basados en el conocimiento porque los datos y los atributos que tienen estos sistemas son muchísimo más complejos que los que vimos anteriormente Recuerden en los capítulos anteriores hablamos de los atributos. Los atributos son características de las personas o de un objeto que nos sirven para entrenar un modelo. Imaginemos que queremos recomendarle a un usuario una nueva canción. Para ello debemos saber el comportamiento del usuario. Debemos saber qué canción está escuchando, qué canciones suele escuchar, qué artistas les gusta o muy bien si le ha dado me gusta esa canción, qué artistas escuchan sus amigos, etc. Digamos que cuanto más sepa el algoritmo sobre ese usuario, más acertada será su recomendación. Seguro les ha pasado que en las redes sociales, como en Instagram o Facebook, les empiezan a aparecer anuncios relacionados con la edad, con el género. Por ejemplo, si sos una mujer cerca de los 30, te aparecen cuestiones de embarazo o de niños, a los hombres, por ahí temas financieros o de comprar un coche. Todos esos son sistemas de algoritmos basados en la publicidad. Todos estos sistemas tienen un sesgo porque sin duda están estereotipando los perfiles que generan. Sin embargo, estos sistemas de recomendación también son muy útiles. Muchas empresas de base tecnológica se basan en ello para ofrecer mejores servicios. Tengo un tip. ¿Sabes que Netflix cambia las portadas de la serie según el usuario? Por ejemplo, si te gustan las series de romance, tendrás esta portada. Y de la misma serie... Si te gustan los thrillers, tendrás esta portada. Es tan importante para algunas empresas estos sistemas de recomendación que, por ejemplo, hasta Netflix hace unos años realizaba competencias entre programadores para ver quién desarrollaba un algoritmo mejor que el que ya tenía. En este concurso, el ganador se llevaba hasta un millón de dólares en premios. Otro tipo de sitios que utilizan el sistema de recomendaciones son aquellos que recomiendan a otras personas, como Facebook, Airbnb o Tinder. En los otros dos capítulos vimos cómo eh, los sesgos que pueden tener los datos, que alimentan a los modelos, pueden generar algún tipo de discriminación entre medio. En 2014, el fundador de OkCupid, una aplicación de citas muy famosa en Estados Unidos, publicó un libro llamado Dataclism, que lo que hacía era analizar 25 millones de cuentas de esta aplicación para ver si había sesgos raciales. Lo que encontró fue que las personas asiáticas y afroamericanas se veían perjudicadas. Esto no quiere decir que el sitio discrimina racialmente sino que las personas tienen preferencias raciales a la hora de elegir a una persona para encontrarse o para aceptarlo en su casa. Otro estudio encontró que en promedio un anfitrión asiático puede ganar 90 dólares o hasta un 20% menos que un anfitrión blanco en las mismas condiciones. Se preguntarán qué tiene que ver esto con las recomendaciones. Lo cierto es que el algoritmo de Airbnb se nutre de todas las interacciones y las valoraciones de los usuarios. Si una persona, por ejemplo, ve un perfil o guarda en una lista de interés un sitio, estas interacciones se guardan en el sistema y después ayudan a que eh, aparezcan en las búsquedas. Por el contrario, si estos no son aceptados, visitados o valorados, su ranking como anfitrión baja y a, hace que desaparezcan de las búsquedas. Algunos de los atributos que guarda Airbnb en el sistema son espeluznantes. Por ejemplo, conoce eh, desde dónde se ha hecho la búsqueda, o sea, la ubicación, y por ejemplo, desde qué dispositivo lo has hecho. Airbnb centró su identidad en la idea de la confianza. Pero si las personas que interactúan con la plataforma se desconfían unas a otras, esta idea de confianza empieza a desvanecerse. En un contexto donde el costo de vida es cada vez más elevado, la renta también es elevada y hay cierta población que se va desplazando, la incapacidad de tener un ingreso adicional, como podría ser alquilar una habitación, es una forma de reducir las posibilidades de ciertos grupos sociales. En 2016 Airbnb aseguró que iba a cambiar esta situación. Creó lo que llamó el proyecto Lighthouse, con la idea de cambiar o con la teoría de cambiar este algoritmo en pos de disminuir la discriminación. Otra forma de afrontar esta situación fue que ciertas comunidades afectadas crearon sus propias plataformas con la idea de la inclusión y la valoración de la diversidad. De sistemas de recomendación existen de dos tipos. Por un lado, los sistemas basados en contenidos y por otro lado, los sistemas basados en colaboración. Los sistemas basados en colaboración se fijan en los atributos de un objeto. Por lo tanto, son los métodos que se fijan en la descripción de un objeto y también en las preferencias de un usuario. Es decir, que si has puesto en tu perfil que te gustan las bandas de rock, el sistema buscará recomendarte otras bandas de rock. O bien, también puede recomendarte otras bandas que le gusten a tus amigos que han dicho que también le gustan bandas de rock. Los sistemas basados en contenido toman en consideración la descripción y los atributos de un objeto. También toman las descripciones de ítems similares al objeto que estamos hablando. El sistema también tiene en cuenta los ítems que los usuarios no prefieren, es decir, que toman la información, digamos, neutra o negativa para no recomendar otros ítems que podrían no gustarles. ¿Le molesta el mambo? No. Es que tengo de todo, ¿eh? Música heavy, rock, soul, cumbias, tengo sevillanas... Eh. Salsa, Tecnopop, Jotas, lo que quiera. Si quiere le quito el mambo. El mambo me encanta. Es que el mambo es lo que mejor va a este tipo de decoración. ¿eh? Por otro lado, los sistemas colaborativos no toman en cuenta las descripciones explícitas que hizo el usuario, sino que utilizan las preferencias históricas de los usuarios para asociarla a otros objetos. De esta manera utiliza datos históricos y asume que los usuarios que en cierto momento aceptaron una condición, van a seguir aceptándola en el futuro. En términos de preferencias de los usuarios, que son las que se usan para los sistemas en base a contenidos, hay dos tipos de preferencias. Por un lado, las preferencias explícitas. Son aquellas en las que el usuario valora, por ejemplo, con estrellas o con me gusta, cierta película o otro usuario que le parece atractivo. En cambio, las implícitas son aquellas que dependen del comportamiento. Es decir, si se queda más tiempo viendo un video de YouTube o si permanece viendo otros videos en el mismo canal. Los usuarios son agrupados por los intereses similares que estos presentan al seguir viendo una película o porque le haya gustado cierto contenido. Es por eso que este tipo de filtro se llama colaborativo, porque tiene en cuenta la colaboración implícita entre los usuarios. Ambos sistemas, tanto el de contenido como el de colaborativo, suelen utilizarse conjuntamente generando cadenas de decisiones para crear perfiles y recomendaciones. Entonces, ¿cómo afectan estas recomendaciones en la vida real? El mejor ejemplo para explicártelo es Facebook. Facebook, en los inicios, lo que hacía era recomendarte a personas que podrían ser tus amigos. De esta manera, te ponía en contacto siempre con conocidos según tus mails o otra información que vos podías proveerme. La segunda gran iteración de Facebook fue cambiar u ofrecer contenidos relacionados. Este recomendaba contenido que le interesaba a tus amigos. Sin embargo, el algoritmo ha cambiado y lo que pasó a recomendar fue los contenidos que más tengan me gusta. Sin embargo, un efecto comenzó a aparecer porque los contenidos que iban apareciendo en la portada eran siempre muy parecidos. De alguna manera los contenidos hablan del mismo tema y con la misma perspectiva. El activista e investigador, Eli Pariser, denominó a esto Filter Bubble o Filtro Burbuja, que quiere decir que es cuando un algoritmo solo muestra al usuario lo que él quiere ver. Pero esto parece un poco anecdótico, ¿no? ¿Acaso no es yo ideal que yo vea solo lo que quiero ver? Sí no. El objetivo del sistema de recomendaciones es proveer de información útil o relevante al usuario. Pero, ¿qué pasa cuando se aplica en un contexto social o político? Muchas personas creen que lo que ven en Facebook es la realidad. No tendría consecuencias políticas importantes. Por ejemplo, en 2016, en la campaña presidencial de Estados Unidos, se ha utilizado Facebook para influir en los pensamientos de las personas, especialmente de aquellas que están en el centro de la derecha. So, you que los that white supremacist tied Uh, Publicaciones meet a rigorous standard for fact-checking. Hoy esto no solamente sucede en Facebook, existen otras plataformas como Instagram, YouTube o TikTok. A fin de cuentas, es la razón por la cual todas estas historias de conspiraciones como la negación al cambio climático o el terraplanismo tengan tantos adherentes. Suscríbete para que sigamos estando en las recomendaciones de YouTube. Deja los comentarios sobre qué otros temas te gustaría que tratásemos. Y además, se vienen temas muy interesantes en los próximos capítulos, así que no te los pierdas. Hoy además les vamos a dejar una película en vez de un libro que recomendamos mucho porque habla sobre estos temas que hablamos de Facebook y de las elecciones. Entonces, The Great Hack o Nada es privado en Netflix está muy interesante. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, como tu encefalograma.